Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, vamos a seguir con nuestra clase, nuestra tercera clase de Carla, la gallinita coqueta. Ya saben que podemos terminarla de dos maneras, de esta manera y de esta manera o lo que su imaginación le diga hacer. Recuerden ustedes que siempre acá en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, nosotros le damos los medios y ustedes ponen su toque personal y toda su imaginación. Todas, absolutamente todas, tenemos artes en las manos. ¿No? Es bonito cuando uno les da un proyecto y ustedes lo remodelan a su manera y queda de una manera maravillosa, preciosa. Entonces el día de hoy yo la voy a terminar así. Entonces, para ello habíamos quedado, habíamos quedado en la clase anterior, habíamos quedado en la clase anterior que nuestro pollo terminaba de esta manera. Ya hemos cosido todo, absolutamente todo, la patita. Entonces lo primero que vamos a hacer es coser la otra patita, ¿no? Ustedes ya tienen todo listo, todos sus apliques lo tienen todo listo, entonces esta patita tiene que ir de esta manera. A ver cómo lo vemos mejor, tiene que ir así de esta manera. Entonces, nosotros en la parte de acá atrás tenemos que coserlo. Lo pueden pegar, pero como siempre les digo, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, siempre preferimos pegarlo. Por eso, por sugerencia, les digo, ¿no? Como sugerencia, les digo que ustedes también lo cosan. ¿Para qué? Para que en el movimiento... Uh, cuando lo llevan, lo cargan, todo, a través del tiempo, nuestro trabajo siempre, siempre va a quedar igual, ¿no? Siempre va a ser un buen trabajo. Entonces, agarramos nuestro hilo, podemos ponerle, en este caso, podemos ponerle amarillo rosado, porque esto de acá va a estar tapado con Hacemos nuestro nudo con las plumas, ¿no? Entonces, hacemos nuestro nudo y revisamos bien, miren dónde va a quedar, un poquito, y empezamos a coserlo. Recuerden que estamos trabajando con el punto festón esto de acá lo escondemos en la parte de aquí y entonces agarramos nosotros de esta manera y sencillamente hacemos esto agarramos ustedes con tranquilidad en su casa hacen de esta manera estamos trabajando con el punto festón recuerden miren Meten acá la aguja, lo sacan, meten por este lado siempre viendo que tengan la misma, no, la misma raya, y ustedes sacan y dan la lazadita. Otra vez, ponen acá sacan y dan la lazada ustedes por supuesto en su casa lo van a coser con tranquilidad mucha paciencia y lo van a coser bien ¿no? la idea es hacer unas punzaditas unas... estoy sufriendo por porque estoy en un Estoy mal ubicada, pero para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar, no lo estoy haciendo así. Entonces, ustedes en sus casas, como le digo, lo van a hacer muy bien, lo van a coser muy bien, todo, todo alrededor, de tal manera que no se pueda mover, no ustedes lo van a coser con tranquilidad. Acá lo estamos cosiendo, como se dice, rápido para poder dar la clase porque si no, imagínense entonces ustedes voltean para poder hacer ya saben que las costuras las tienen que las, las tienen que esconder ¿no? ven ustedes la lazada y lo esconden por acá esconden la costura por acá dan su lazada esta aguja no me está ayudando porque seguramente que ya se le acabó el filo del, de la punta entonces no nos está ayudando mucho siempre tengo varias agujas a la mano pero ahorita por el tiempo Ustedes saben que al momento que uno graba, el tiempo es oro. Entonces ustedes, miren, ya tienen aquí, ya tienen su otra, ya tienen su otra patita, ¿no? Ustedes, por supuesto, lo tienen que poner bien y ya después ustedes le dan una puntadita por acá o... Lo pegan, entonces así tiene que quedar las patitas. Hemos cosido por la parte de atrás. Esto de acá recuerden que lo cosimos junto al momento que estuvimos cosiendo todo. No empezamos por la parte de acá y terminamos, hicimos el relleno. Todo eso se ve en el proceso anterior. Entonces, ya quedó, ya quedó las patitas. Ahora lo que vamos a hacer son los ojitos. Vamos a hacer los ojitos. Entonces, para hacer los ojitos, para hacer los ojitos, ya hemos cortado nosotros: ojo derecho, ojo izquierdo, también lo mismo. Este es el párpado: párpado izquierdo, párpado derecho. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer. Se puede pegar, ¿no? Agarran su goma y ustedes ponen al borde. Al borde, todo al borde de la goma. Y lo pueden pegar. Igualmente acá también ponen ustedes todo el borde. La silicona líquida, este silicona líquida por si acaso, este silicona líquida, lo que sí se demora un poquito en pegar el paño Lenzi, ¿no? Pañolense y así le llaman a esta tela, entonces les va a quedar así de esta manera, si ustedes lo pegan, le va a quedar así de esta manera, miren ustedes, le va a quedar así de esta manera. Ya tienen ustedes acá la base, no, su base blanca y su párpado. La otra manera que a mí me parece más bonita, me gusta coserla, ¿no? Coserla con el punto festón. Ya hemos dicho que estamos trabajando con el punto festón. El punto festón es... El punto más bonito para trabajar todo lo que es apliques en paño ¿No? También pueden trabajar con otro tipo de puntos. Tienen ustedes varios puntos para hacerlo. En otra clase que tenemos en el portal. Tenemos varias clases de puntos en las cuales enseñamos varias clases de punto y ustedes ya puedan escoger qué punto realizar de repente a ustedes no les gusta hacer este punto y pueden hacer otro entonces miren amiguitas este es el ojo derecho no entonces ustedes también cortan su párpado aquí nos está sobrando un pedacito de punta entonces lo vamos a redondear Entonces lo que ustedes van a hacer es, miren ustedes, como ya les enseñé, cómo se empieza el punto festón, esconden esto aquí, y empiezan. ¿No? Empiezan, y así van todo alrededor cosiendo. Así van cosiendo todo. Recuerden no poner muy grande su su hilo para que no se les enrede, ¿no? Porque aún así a veces siendo corto, a veces se enrede el hilo. Entonces hay que estar por eso hay que estar desenredando, por eso no es bueno tener el hilo muy largo. Miren ustedes, van cosiendo, cosen todo alrededor, igualmente cosen este otro. Entonces, así van a tener su ojito. Acá ya lo tenemos. Ojo derecho, ojo izquierdo. Después, ¿qué van a hacer ustedes? Sencillamente van a agarrar su gallina. Van a agarrar su gallina, miren ustedes, van a agarrar su gallina, le van a medir ustedes dos deditos hacia abajo, ¿no? Y van a colocar sus ojos. Miren ustedes, ojo derecho y ojo izquierdo. Perdón, ojo derecho y ojo izquierdo. Entonces ustedes van a ver, en primer lugar tienen que ver en la abertura del ojo, o sea, donde la comisura del ojo esté en la mitad, justo en la mitad de su cresta, ¿no? Entonces ustedes van a ver que esté en la mitad de su cresta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a revisar y lo otro que tienen que revisar es este lado de acá. Y este lado de acá, recuerden que le tiene, le tenemos que hacer sus pestañas, recuerden que le tenemos que hacer sus pestañas a los lados, ¿no? Tenemos que hacerle las pestañas a los lados. ¿Cómo le voy a hacer esa pestaña a los lados? Para eso tengo que medir bien, por eso les digo, tengo que medir bien. Y esto tiene que estar a la misma altura, ojo, ¿eh? Tiene que estar a la misma altura. Y esto de acá, tienen que preocuparse que esto esté en medio. Entonces, ya tenemos puesta, ¿no? Nuestra primera, nuestra primera base. Ya tenemos puesta nuestra primera base. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? vamos a poner si no tienen un lapicero lo pueden poner con un alfiler para poder hacer las pestañas sencillamente agarramos de este lado de la base del párpado sencillamente vamos a hacerlo de aquí pero como tenemos que hacerlo de la parte de adentro corremos un poquito y le ponemos un alfiler a este lado le ponemos el otro alfiler al otro lado entonces sacamos